El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial. Del 8 de diciembre de 2018 al 8 de diciembre de 2019, la Sociedad de Misioneros de África, Padres Blancos, y Hermanos de Nuestra Señora de África, Hermanos Blancas, celebramos el 150 aniversario de nuestra fundación. Conviene recordar que en 1868, cuando el carnal Charles de la fundó estas sociedades misioneras, experimentaba en Argelia cómo el hambre, el cólera, las guerras, la violencia, se hacía sangrar a la población en el norte de África y en África, porque toda África sufría las esclavitudes en aquellos años. Por eso eh, él siempre fue inspirado por esa realidad de esclavitudes que creamos, eh, sobre todo en África. Y siempre animaba, y sus eslogas, sus inspiraciones más profundas son «Conoced primero la gente, conoced bien el pueblo, su cultura, su historia, sus lenguas, para que los podáis querer, amar y colaborar con ellos». Y recordad que son siempre ellos y ellas, los africanos, los que serán pioneros de su propia liberación, de su propia regeneración y de su propio desarrollo sostenible. Estáis para colaborar con ellos. Él no solamente quería buenas relaciones entre musulmanes y cristianos, él quería también una vida digna para todos los pueblos africanos. Y por eso su ánimo era siempre, recordar trabajar con los líderes, para que ellos continúen el trabajo. Y son siempre ellos los responsables, los auténticos liberadores de su propio progreso y desarrollo. El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La Editorial.